Bueno, buenos días, Egunon desde Irala, donde estamos celebrando la Feria del Pan, esta es la segunda edición, y están con nosotros Beñat y Javi, de Irala Cogasteria, que nos van a contar un poquito qué es lo que ellos hacen y cómo están colaborando hoy en esta fiesta. Bueno, Beñat, cuéntanos un poco, ¿cómo nace Irala Cogasteria, qué es lo que hacéis? Pues nace hace un año, más o menos, y somos un grupo de jóvenes del barrio, ...que nos juntamos para hacer cosas para el barrio... ...como son las fiestas y, y cualquier día como el de hoy... ...en el que se junta y sale un de gente a la calle... ...pues queremos darle vida al barrio... ...y para ello hemos traído hoy, como ir a la cogastea... ...pues un taller de zancos... ...y hemos colaborado en todo lo de descargar y montaje". ...y a la su vez, la mayoría de los que estamos en Irala Cogasteac... ...pues tenemos que ver con otros proyectos dentro de Irala... ...o en barrios de alrededor... ...como es Chirricleta, por ejemplo. ¿Y cuáles son vuestros objetivos como grupo? Pues nuestros objetivos como grupo... ...es una participación activa en actividades del barrio... y también el darnos a conocer y que más gente del barrio, al margen de y Jai Bachor, de otras cosas, pues también se entere y part pueda participar con nosotros en su barrio, en su propio barrio. Vale, vamos a un segundo.